why why why why why why why why why why why me why why why why why buenas amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural recogido de los mejores campos de internet. Hoy he recibido eh había pedido un un peluche del Chocas, pero me ha llegado de otro que bueno me ha llegado el peluche de eh, os lo voy a enseñar a ver me ha llegado el peluche de cocino manuelas <risa> es, es, es eh, prácticamente lo mismo lo que pasa es que el, el del choca tiene un bigote el del choca tiene un bigote y no y no lleva el gorrito no lleva el gorrito en invierno bueno, en invierno es normal llevar un gorro. <risa> lo raro es cuando lo llevas en verano, cabrón. Bueno, amigos, a partir de ahora todo, todo es noticias que no tienen nada que ver con eh, esta mierda. Pero sí que vamos a, a recordar un poco tus palabras, amigo, dentro vídeo. las típicas cuentas candado y que, bueno, es que ya la gente que tiene cuenta candado me da ganas de defecar y sé que hay mucha gente de aquí que me seguís que tenéis cuenta candado de verdad, eh, si no tenéis la personalidad como para tener una cuenta main con la que decir toda vuestra mierda, quedaros callados, vale quedaros callados si no tienes los cojones de decir las cosas a la cara no las digas tampoco a la espalda, putita eh, las cuentas candado me las paso por los cojones, vale yo si tengo algo que decir te lo digo desde la cuenta main o sea, le parece mal que yo desde una puta cuenta alter Le diga a un tío que es un hijo de puta ¿Te parece mal? Es bullying Es bullying eso Es bullying O sea, lo que me hacen a mí cada día no es bullying Es bullying el... El, el, el que lo haga yo desde una, cuenta, un, desde una cuenta alter Hay que tener muy poca vergüenza ¿Pero autocrítica en qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿qué es lo que...? quieres que critique de mí? Si os parece mal, me parece de puta madre, tío, pero en sí, por lo menos respetad que lo haga desde otra cuenta. Es que tendríais que respetarlo, la verdad. Desde la que estoy orgulloso de hacerlo. Estoy orgulloso de haber tomado la decisión de hacerlo desde una cuenta anónima. Estoy orgulloso, porque hace falta muchos huevos, teniendo el poder que yo tengo, y que llevo teniendo desde hace mucho tiempo, el hacerlo desde una cuenta pequeña. Quedaros callados. Si no tienes los cojones de decir las cosas a la cara, no las digas tampoco a la espalda, putito. ¿Eh? Las cuentas que han dado me las paso por los cojones. Bueno, ¿sabéis? Hay un actor, un actor eh, español, que dijo una frase que a mí, ahora que me viene a la cabeza, ahora me, me acaba de llegar a la cabeza, eh, y es que la fama y el dinero no te convierten en gilipollas. La fama y el dinero descubre a los gilipollas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estas personas ya eran gilipollas antes. Dices que se te hace bullying contra tu persona y que dices eh, que, que se meten contigo continuamente. Eh, hay gente que tiene menos poder que tú, como también has dicho. Tú no tienes ningún poder. Pero ninguno. Tampoco lo tengo yo, pero... Es que no tienes poder. Nadie tiene poder. Y mucho menos ahora que ya tu personaje se ha caído. Ahora mucho menos que no solamente no pides perdón o rectificas sino que le, le dices a tu audiencia como hemos escuchado antes ...que debería de darte incluso hasta las gracias. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo hacerse una cuenta... ...o varias... ...para decirle hijo de puta a alguien? Bien, mucha... ...no dices que eres un tío importante... ...y que te gusta decir las cosas a la cara... ...entonces ¿por qué utilizas una... ...cuenta... ...o varias... He contado hasta cuatro, contando con la de Katy, para babosear, a, para babosear, como dicen algunos, a las chicas e insultar a otros. Seguramente gente que, que estuviera en contra del chocas, ¿no? Por eso, de ahí las conversaciones que también he leído. Es increíble que este personaje todavía tenga los santos bemoles de decir, no... Voy a coger todo mi dinero y me voy a dar un... Voy a, voy a meditarlo. ¿Vas a meditarlo? ¿Vas a meditar tú? ¿Qué vas a meditar? ¿Acaso tú te crees que alguien que vaya a ver tu próximo directo no va a hacer para escudriñarte... palabra por palabra no crees que de hecho ya lo estaban haciendo que te has, te has granjeado una gran cantidad de enemigos por lo visto como para que hagan este, este tipo de, de cosas de estar tan pendientes que descubrieran tu verdad tu maldita verdad de que no era solamente una persona sino que había, había varios había eh, múltiples ¿no? y eh, luego a todo esto se, se añade el tal Gref eh, y el eh, Rex a estos todavía los sigo menos todavía que a ti porque si a ti no te sigo mucho menos a estos otros dos de Grefg, sé que es el muchacho este que Fortnite le dio un personaje, un skin, eh, vamos, creo que todavía no lo han quitado del Carrefour, <risa> por Dios, por, no, no lleva tiempo que ha pasado esto y todavía no han quitado la, la foto del muchacho, pero ahí está. Bueno, otra una noticia importante, ya por fin, ya se ha hecho realidad eh, la desarrolladora independiente ...que la productora Jane... Eh, ...Raymond... ...Jane Raymond... ...acordaos que es... ...que era productora... ...de... ...juegos de Ubisoft... ...de Assassin's Creed y tal... ...y que creí, eh, ...iba a crear una... Eh, ...desarrolladora... ...de videojuegos independientes... ...llamada... ...Heaven... ...como el cielo... Ahora ha quedado en Haven. Con A. Ah, no tiene nada que ver con el cielo. Eh, no sé si es un juego con el verbo Have, Pero bueno. Da igual. Sony la ha comprado. Es oficial. Y eh, Sony. Bueno, lo voy a decir a eh, Sony. Compra ha Haven Studios. La desarrolladora dirigida por James Raymond. Que ya trató trabajaba en su nueva IP multijugador. Y aquí es, es lo importante, ya aparte de terminar, porque ahí es donde entra Bungie. Eh, los de PlayStation necesitan shooters eh, como el comer. Lo, lo necesitan. Y entonces pues necesitan... Eh, como... Por eso la compra de Bungie no, no es por otra cosa. ¿no? Creo que es importante escuchar también, uh, quizás, no, puede que a lo mejor no la mayor afectada, pero sí una de las grandes afectadas, que es AVI. Primero te, es otra streamer, es una muchacha, es una streamer. Y lo primero que tengo que decir, que la única palabra no es qué buenas lolas tienes. La primera palabra que se me viene a la mente cuando te veo es entrañable. Sinceramente, o sea, como una... o sea, notas que la persona tiene un corazón que es noble... Y que, oye, que le ha caído esto pues, de sorpresa, evidentemente le ha caído esto de sorpresa. Y vamos a escuchar un poco las palabras de ella para ponernos en contexto. ...y repugnan y es raro. Como, o sea, no veo si estás roleando de alguna mujer como que defendiendo a Chocas. No veo la necesidad de que vengas a decirme buenas lolas me incomoda en algún momento, sí, porque es alguien que conozco en persona, es alguien a la que yo le tengo mucho respeto, y, y es curioso o sea saber que alguien que, que tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida, que seguramente va a ser así por eventos y todo, y llegar a pensar como, bueno, no sé cómo saludarte porque en realidad lo que piensas en lo más íntimo de tu cabeza es, buenas lolas, chiquis. Y claro, o sea, yo soy la primera también en que cuando alguien ya me tiene bien reventada yo contestar en Twitter, o sea, no puedo ir de moralista diciendo, ay, que, o sea, estuvo, estuvo bien, que lo hagas porque no, no estuvo bien, está muy mal. Pienso que llegar a ese punto de, de rebajarte tan así, para empezar, no, no tengo cabeza de eso, o sea, bueno, como os he dicho, eh, la única palabra que puede definir a esta, a esta muchacha es adorable, porque es, eh, sí, es evidente que es guapa, etcétera y tal. Para eso utilizaba la cuenta este imbécil, que por cierto no está ni siquiera entre los más vistos de los streamers. Vamos a ver en qué puesto está. A ver si lo tenemos por aquí cerca. Es que ni siquiera llega a estar de los primeros. El tercero creo que es el Rubius. El primero el primero me ha llamado bastante la atención. Creía que era Ibai. Creo que es Ibai o es AuronPlay. De todas maneras, AuronPlay le dice eh, las cosas bien claras al chocas eh, vamos a verlo también vamos a darle un vistazo a este a, a este a, a este capítulo de la roza de guadalupe empezar chocas tú no eres el, el número uno, de última uno. Última hora? el número uno está entre yo e ibai si nos ponemos a hablar de números nos ponemos a hablar de verdad el número uno en Twitch somos yo y somos Ibai eso es así y si llegaste a ser a número uno fue no sé gracias es, a un proyecto no, no, no, no. mío no, no, no. llamado Squid Games vale. que lo miren eso es así a el ver, número uno mire. en Twitch somos yo eh, y somos hoy a las 11, eso es así ahora es española, española. En una época ¿Ah? por un Bum, boom que pegaste mira justo cuando acaba el barça es una pues bueno este es el audio eh, y el vídeo de el, ...parte del directo de Ibai Llanos... ...donde Auronplay le dice... Le, le, ...le canta las 40 a... ...a este... ...a este personaje... ...la verdad, las cosas como son... ...y le canta las 40 bastante bien... Le, ...vaya... ...me... ...me quedó... ...me quedó un poco como Ibai... ...Ibai... Eh, ...Llanos porque está el pobre Ibai eh, como absorto, como diciendo, pero qué, qué, ¿qué está pasando aquí? O eso, o te estás haciendo el fuego. Pero no, no, no me extrañaría nada que, que, que, que no se estuviera realmente enterando de nada. ni Se está, está, se está peleando, pero yo no sé de qué. Pero bueno, mucha mierda que ocultar, ¿verdad? Mucha mierda. Ya os dije, ayer mismo dije... Que quien más tiene que callar es aquel que va más de, de políticamente correcto, de buenista, incluso aun si le da un toque eh, gamberrete de mal hablado y tal, eh, siempre se nota. Siempre se nota quién es de verdad y quién no. Y con este hombre con el chocas, yo lo noté desde el, desde el primer día con el tema de. Con el tema de lo de Andorra. Porque no se lo cree. Eso no se lo cree él ni de coña. En fin, bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, para intentar un poco sintetizarlo todo. Sé que hay muchos actores, muchos afectados, pero que. Y que todos no van a poder. No todos. Eh, van a salir en el vídeo evidentemente pero por lo menos para que os hagáis una idea general de lo que ha pasado de lo que ha ocurrido y eh, que ustedes mismos juzguéis eh, la, las formas o el trasfondo mejor dicho que hay detrás de esta persona, que no se llama chocas, ese es el nombre que usa, pero esta persona es una persona real, aunque tenga múltiples cuentas y múltiples personalidades, pero es una persona real con con muy poca palabra, y para mí una, un hombre que no tiene palabra no tiene honor, y un hombre sin honor no es un hombre de fiar Así que nos vemos en el próximo vídeo, espero que dentro de muy poco, y nada, a pasarlo muy bien, os veo después, ¿vale? Así que nos vemos hasta dentro de un ratito, ¿vale?